Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, siguiendo con, en línea con lo que habíamos visto en el vídeo anterior, que empezamos a definir o que acabó definiendo los conceptos básicos de las expresiones algebraicas, en este nuevo vídeo vamos a ver o a, o, o a explicar todos los contenidos, todo lo que necesitamos saber para representar un circuito combinacional en su forma canónica. ¿vale? Como ya habíamos comentado al final del vídeo eh, anterior eh, las dos es, representaciones de, la expres de expresiones algebraicas con las que vamos a trabajar comúnmente en la asignatura son la forma canónica que va a ser la que nos va a ayudar a pasar directamente desde una tabla de verdad a una expresión algebraica y luego la expresión mínima, que va a ser aquella que, como su nombre indica, utiliza el menor número de operaciones y el menor número de literales. Esto es muy importante a la hora de querer implementar un circuito, ya que supondrá ahorrar eh, costes eh, relacionados con el hardware, reducir el número de transistores, reducir el número de puertas de eh, conexiones de entradas de las puertas, etcétera. Entonces, normalmente, cuando queramos implementar un circuito, eh, nos, va a, nos va a interesar trabajar siempre con la función mínima. Vale. Tanto en un caso como en otro, vamos a trabajar siempre con o bien la suma de productos o el producto de sumas. La forma canónica nos vamos a poder encontrar que la expresamos como suma de productos o que también en algunas ocasiones eh, escucharemos nombrarlo como forma en suma de mintens o incluso forma en suma de productos. Para estos tres casos nos estamos refiriendo a la forma canónica en suma de productos y por el contrario, la forma canónica de producto de sumas también la vamos a poder llamar como forma en producto de masters o forma en producto de sumas. ¿Vale? Nos vamos a poder encontrar con cualquiera de esta nomenclatura a la hora de referirnos a, a la forma canónica, bien en sumo de productos, bien en producto de sumas. Por tanto, ¿cómo vamos a representar, cómo vamos a obtener la forma canónica en suma de productos de una función de la cual tenemos su tabla de verdad? Pues vamos a utilizar, vamos a coger cada uno de los Minters que corresponden con los unos de la función en esa tabla de verdad. Así que para cada caso, para cada uno, para cada salida que vale uno de esa función, vamos a ir cogiendo cada uno de los Minters y vamos a ir sumando estos Minters. ¿Cómo corresponden? ¿Cómo, ¿Qué correspondencia hay entre la posición de la tabla de verdad ¿Y el minter que vamos a utilizar? Pues esto lo tenéis aquí en esta, eh, en esta tabla, ¿vale? En esta tabla os vais viendo, os va mostrando cada uno de los minters que corresponden a cada una de las filas. ¿Cómo se ha definido esa relación? ¿Me tengo que aprender de memoria esa relación? No, para nada. Cada una de estas expresiones está generada de forma que al evaluarla para estos valores, para los valores que se encuentran, que tienen las variables, este producto vale 1. Por ejemplo, el primer caso. En el primer caso, A negado, B negado, C negado, si la A vale 0, la B vale 0 y la C vale 0, la negación de todas ellas es 1, 1, 1. Dicho de otra forma, en el primer caso nos estamos encontrando con 0 negado por 0 negado por 0 negado, ¿vale? Porque A, B y C valen 0. Todos estos 0 negados es igual a 1 por 1 por 1 y esto es igual a 1. Por tanto, esta es la combinación de las variables de forma que es únicamente vale 1 cuando A vale 0, B vale 0 y C vale 0. Y esto se cumple para todos los casos, para todas las combinaciones, todos los casos de las distintas posiciones, ¿vale? De forma práctica, de forma general, ¿cómo sacamos la expresión del Minter? Pues si la variable vale 0, la variable estará negada. Si la variable vale 1, la variable estará sin negar. Por ejemplo, escojamos el Minter 5, este de aquí. La A no está, eh, vale 1, por tanto, tiene que ir sin negar. La B vale 0, por tanto, tiene que ir negada. Y la C vale 1, por tanto, tiene que ir sin negar. De esta forma, de forma genérica, podemos construir todos los Minters de una función. ¿Vale? Uh, por tanto, para sacar desde la tabla de verdad... La, la función, la forma canónica en suma de producto, tenemos que coger cada uno de los minterms que vale 1 y cada uno de, de, de esos minterms los tenemos que operar con la operación OR, con la operación suma. ¿Vale? Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos la tabla de tres variables, voy a hacer un ejemplo un poco más completo con una, variable, con una tabla de verdad, con un caso de cuatro variables. Pues imaginaros que entonces nos dan una, el enunciado del ejercicio o nos definen una función con una tabla de verdad. Como hemos dicho, esta función tendría cuatro variables, sería f de a, b, c y d, ¿ok? Y nosotros a partir de la tabla de verdad lo que queremos hacer es obtener su expresión en forma canónica de suma de productos. Por tanto, nos tendremos que fijar en los unos. Primero de todos, dibujamos la tabla de verdad, por ejemplo, aquí, A, B, C y D. Cuatro variables, esas cuatro variables nos van a suponer 16 combinaciones, 2 elevado a 4 es igual a 16, por tanto, ponemos aquí... todas y cada una de las posibles entradas de forma ordenada. ¿Vale? Y alguien nos dice que esta función pues va a valer 1 en este caso, en este caso, en este caso, y para esta entrada de aquí, ¿vale? Por tanto, tenemos una función con 1, 2, 3, 4, 1. Si alguien nos indica que obtengamos su forma canónica en suma de productos, ya vamos a saber que vamos a tener cuatro mintens, que va a estar formada por cuatro mintens, ¿vale? Hay varias formas de expresar esta función en forma canónica de suma de productos. Las primeras dos y más sencillas serían únicamente indicando los mintens que valen uno, por ejemplo, F D A, B, C y D es igual al Minter 1 más Minter 4 más Minter 7 más Minter uh, 14. Esa sería una forma de expresar la función. No nos sería muy útil después si queremos hacer transformaciones algebraicas. Otra forma de hacerlo es muy similar a esta, pero en lugar de indicar una m minúscula, decimos que es una suma de minterms y ponemos los índices de los minterms. 1, 4, 7, 14. Es una forma muy rápida, de nuevo si no queremos ir mostrando todas las variables, pero de nuevo no va a ser muy útil si lo que queremos es después hacer transformaciones algebraicas. La más útil es aquella en la que ponemos cada uno de los minters expresados con cada una de las cuatro variables que forman la función. Acordaros del truco que hemos dicho para calcular muy rápidamente el minter expresado con las variables es si la variable vale 0, aparece negada, si vale 1, aparece sin negar. Por tanto, el minter que corresponde a este 1 será anegado. B negado. C negado D. para este 1, anegado. B, C negado, denegado. C negado, denegado. Para este 1 de aquí tendremos que es anegado. B, C y, D, y para este 1 de aquí, que corresponde a la combinación 14, a 1, 1, 1, 0, pues será A, B, C, denegado. Por tanto, nuestra función será o vendrá definida por la suma de estos cuatro minters, dicho de otra forma, A negado, B negado, C negado, D, más A negado. B, C negado, D más A negado, B, C, D, más A, B, C, D Esta será la expresión o la forma canónica en suma de productos de una función que nos hubiese venido dada con esta tabla de verdad. ¿Y qué pasa si en lugar de pedirnos o en lugar de querer obtener la forma canónica en suma de productos, queremos la forma canónica en producto de sumas? Pues lo que vamos a utilizar son los masters en lugar de los mintens. Pero ello también conlleva que en lugar de coger los unos de la función, vamos a tener que coger los ceros de la función. ¿Vale? esto también conlleva que los valores de los masters que usemos tienen que ser cero, es decir, el máster lo tenemos que construir de forma que valga cero para las entradas correspondientes. Por ejemplo, en el primer caso tenemos que a, b y c tenemos que a, b y c valen cero. Por tanto, ¿cómo conseguimos que la suma de estas tres variables valgan cero? Las sumas de tres variables valen cero si todas las variables valen 0. Si ellas ya valen cero, no tenemos que negarlas. Tenemos que el máster correspondiente va a ser A, B, C. Pero busquemos otro ejemplo que sea más interesante. Este de aquí, en el que A vale 0, B vale 1 y C vale 1. ¿Cómo conseguimos que para esas entradas el máster valga 0? Pues tendremos que negar la B para que pase de valer 1 a 0 y tendremos que negar la C para que pase a valer, aquí hay un pequeño error, tendremos que valer, eh, hacer negar la C para que pase a valer de 1 a 0. De esta forma tendríamos que 0 más 1 negado más 1 negado es igual a, a0 más 0 más 0, que es igual a 0. De esta forma, el master 3 es aquel que corresponde a A más B negado más C negado. ¿Ok? Esta es la tabla, todas las correspondencias. De nuevo podéis utilizar el truco memorístico, que es al contrario del caso de los minters. En este caso, si la variable vale 0, ha de aparecer sin negar en el término su, eh, en el término suma, y si la variable vale 1, pues tiene que aparecer negada. Por tanto, para generar o crear la función en forma canónica de producto de sumas, tendremos que coger todos los ceros, todos los masters que corresponden a un valor cero y multiplicarlos, operarlos a, partir, a través de la operación producto, vale la operación and en este caso. Es todo al contrario que el caso de los minters, se cogen ceros en lugar de unos, las variables se niegan o niegan para los casos contrarios y los masters, en lugar de operarse a través de una OR, a través de una operación más, se operan a través de una AND, de una operación producto. ¿Vale? De nuevo vamos a ver un pequeño ejemplo para ver cómo o, obtendríamos esa eh, función, ...esa expresión algebraica a partir de una tabla de verdad. Imaginaros, pues, que en este caso nos encontramos con una función de tres variables... ...que, por ejemplo, vamos a cambiar sus nombres también... ...serán X, Y y Z. Por tanto, su tabla de verdad tendrá 2 elevado a 3, 8 filas. X, Y, Z, su tabla de verdad, la generaremos con todos los distintos valores posibles. Imaginaros que esta función tiene los siguientes valores. ¿Ok? Y nos piden que saquemos la forma canónica en producto de sumas. Si nos piden producto de suma, lo que tenemos que buscar son los ceros, este, este, este y este, ¿vale? Y indicar sus másters. De nuevo, tenemos dos formas muy rápidas y sencillas de hacer, que sería, pues, poner que f de x, y, z es igual al máster 0, 1, 2 y 3, máster 2, multiplicado, máster 3, multiplicado master 4, 5, 6, y master 7. En este caso, fijaros que la operación con la que unimos los distintos, distintos masters es una operación and a diferencia del caso anterior, de, de, de la forma canónica en suma de productos. De nuevo, lo podemos hacer también con otro tipo de notación simplificada, que sería el producto de los masters 2, 3, 4 y 7, son formas de representar la función muy rápidas pero que si después vamos a operar algebraicamente no nos van a ser útiles. Para ello es más útil poner la forma canónica en producto de sumas utilizando los masters que surgen a la hora de poner las tres variables. recordar en este caso, para los másters, si vale 0, no se niega, si vale 1, sí se niega. Por tanto, aquí nos quedaría que este es el máster X más Y negado más Z, este es X más Y negado más Z negado, este sería X negado más Y más Z, y este todos negados porque todos valen 1. X negado más y negado, y negado perdón, y Z negado. Por tanto, la función X, Y, Z sería igual al producto de estos cuatro masters: X más Y negado más Z por o AN X más Y negado más Z. Z negado por X negado más Y sin negar más Z, no nos confundamos con esta línea, por X negado más Y negado más Z negado. Esta sería la expresión en forma canónica de producto de sumas, como veis, tenemos cuatro términos suma, cuatro másters que corresponden con los cuatro ceros de la función. En lo que se refiere al uso de la forma canónica, ya hemos visto cómo pasar de una expresión o, o de la función expresada como una tabla de verdad a la expresión algebraica en, uh, bien, la forma canónica, en producto de sumas o suma de productos. Pero, ¿cómo lo hacemos? Si lo que queremos es justamente lo contrario, dicho de otra forma, tenemos la expresión algebraica en forma canónica y lo que queremos es obtener, la tabla de verdad correspondiente, ¿vale? Ahora vamos a hacer una serie de ejemplos, un pequeño ejercicio, para trabajar el paso contrario, ir de, de, desde la expresión algebraica en forma canónica a la expresión, eh, a la tabla de verdad, ¿vale? El primer ejemplo de todos nos dice que f es igual a x por y, más x negado por, por y. ¿Vale? Si os fijáis, aquí la clave está en que no nos están diciendo las variables de entrada de la función. Por tanto, no podemos saber si esto es la forma canónica de la función o no. Así que no podríamos generar la tabla de verdad porque no sabemos la cantidad de funciones de entrada que tenemos, el número de, de entradas. Que tenemos. Así que este ejemplo no se podría hacer, no se podría hacer por lo que acabo de comentar. Sin embargo, en el segundo ejemplo nos dicen que tenemos una función de tres variables que es igual a, o está expresada como, como una forma canónica en suma, en producto de sumas. perdón. El primer máster es x más y más z. Y el segundo es x negado más y negado más z sin negar. Es una, variable, una función de tres variables, por tanto su mapa de, su tabla de verdad va a tener tres variables. solo va a valer 0, como es producto de sumas, lo que nos está indicando son los ceros, solo va a valer 0 en dos casos. ¿En qué casos? Todas las variables están sin negar, entonces esto es cuando x vale 0, y vale 0, z vale 0. Esto corresponde al máster z. 0, perdón, este de aquí. Este caso es cuando la x vale 1, la y vale 1. Y la Z vale 0, 1, 1, 0. Es el máster número 6. 1, 1, 0. 1, 1, 0, por tanto aquí la función también va a valer 0. El resto de casos nos encontramos que la función va a valer 1. Otro ejemplo, el siguiente ejemplo sería muy sencillo, en el siguiente ejemplo nos están indicando que es una función de cuatro variables A, B, C y D y nos están proporcionando la suma de sus mintens, por tanto es del minter 0, del 2, del 3, del 8, del 9, del 10 y del 14. Solo tendríamos que generar la tabla, vamos a hacerlo, una tabla de 16 filas con las variables a, b, c y d. Por tanto, tendríamos 16 entradas, son los Mintels M0, M2, M3, M8, 9, 10, 8, 9, 10 y M14, ¿vale? Por tanto, simplemente sería poner... Aquí un 1, como son mintens son unos, pues en el 0, 1, en el 2, en el 3, 4, 5, 6, 7, en el 8, en el 9, en el 10, y en el 14. Uy, perdón, aquí es el 14. ¿Vale? El resto de combinaciones serían todas 0. ¿Vale? El resto de casos os los voy a dejar pendientes o como ejercicios propuestos para vosotros. ¿Vale? Intentar hacerlos no tienen mucha mayor complejidad. Por tanto, resumiendo, ¿qué es lo que hemos visto? Durante esta sesión, durante este vídeo, hemos visto la tabla de verdad y hemos visto la forma canónica. También hemos visto cómo pasar de una a otra de una forma muy sencilla. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta la próxima sesión en la que seguiremos viendo cómo podemos obtener la función mínima a partir de la funcione en forma canónica o de cualquier otra expresión que no sea mínima. Muy bien, muchas gracias.